Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí bandolero espacial 7.0 Y bienvenidos a No Man Sky Seguimos aquí, he encontrado este Este refugio Me ha salido bien, he cogido lo que tenía que coger Y nos vamos a marchar, ¿vale? Se me ha hecho de noche Pero bueno, nos vamos a avisar A, la, a los viajeros estos del espacio A ver Está todavía... Sin buscar. Ahí está el oxidado. No me acuerdo ya dónde está. Ahí mismo, para el carguero. Ven. Aquí. Ahí. Ahí. Y no veas la temperatura aquí del planetilla este. El planetilla este tiene miga. Aquí guardamos. Ok. Un montón de cosas, pero yo me voy. No sé cómo andará el planetilla este ya de animales y tal, pero bueno. Okay. Vamos a ver Clima extremo aquí, que no vea. Estamos en todo el centro, a ¿eh? Vale Hay poco, pero no voy a ir a buscarlo Mira este que graciosillo, ¿no? ¿Eh? La garrapata esta, un topillo garrapata <ríe> Ok, este está chulo Y este Pues nada, esos tres tenemos Nada, yo me voy a ir, ¿vale? De aquí ya Vamos a hacer la misión. De acuerdo. La nave ya la localicé. Tengo una nave nueva. Pero la he cambiado por esta. Vamos a lo, a lo terminal. Para alertar a los demás viajeros sobre el destino de Arla. Pues nada, vámonos de aquí. Ahí que nos vamos. Y tenemos que ir para allá. Vale. Salimos de aquí del planeta. De la atmósfera. Nos vamos al espacio sideral. Y buscamos... Aquello Vale, lo tenemos allí en el Planetilla aquel La nave no, quiero Quiero el otro que no me lo voy a señalar pero bueno Vaya que nos vamos Vale, no sé qué os parece el juego A mí me encanta el Juego de supervivencia espacial y bueno es la leche Esto es delicioso para la manta del Survival. Más rico que el dulce de leche. A ver si arreglo la nave nueva. Ya vais a flipar. Voy a dos o tres. Venga, vamos para el planetilla. Me quedo sin hiperturbo este. Motor de pulso. se olvide dejarle ahí, chavales. Chicos y chicas. Que ayuda mucho al canal. Y me ayuda ahí a seguir subiendo vídeos Vamos a ir disparando al planeta Venga Un poquito ahí de... Ahora hay que buscarlo a lo terminal, ¿vale? Voy cabeza abajo Ahí nos ponemos un poquito más Vale Aquí ya hemos estado seguro Hay un edificio Ahora vamos a ver Aflojamos Ceriza para iniciar la búsqueda Ya, ya o sea que aquí no está. Venga, vale. Estamos aquí mismo. Vale. Y salimos. A ver. ¡Eh! ¡Mira este! ¡Mira, mira, mira! No nos hace nada, ¿vale? Un gusano de arena, súper gigante. Ok. Simplemente visual. Bueno, vamos a ver. Ahora lo termina. 467 metros. Nos vamos para allí para abajo, por allí tiene que andar, digo yo Digo yo Estos ya los tengo el animalillo Esto también, las plantitas Así que bueno Nos vamos ahí Para allá Ok Madre mía, cuánta planta, ¿no? A saca a mi criatura también A ver mi mal criatura Ok, mirando identificado Este no corre mucho La mariposilla, difícil de controlar Este va bien Terraterra, -terra, ven para acá Vale Un momentillo que tiene por aquí un mineral ¿Lo Identificado, ¿dónde, tío? Ese. Vale Me dan 200 unidades, nada Venga, vamos a ver el terra, terra Este que tiene más hambre y no tengo, pienso Venga, yo lo que quiero es montarte Vámonos Vale, ahora a ver ¿Para dónde era? Podemos hacer también barrido Ahí allí para abajo, ¿vale? Vamos, a ver si encontramos algo ¡Corre, amiguito! ¿Cómo corre mi ratilla? A ver si vemos algo por ahí A 400 metros, por ahí Vale, centinela o algo 60 grados de, de toxicidad No, 25 grados, grados pero 60 de toxicidad eh, eh, ¡Ostras! ¿so ¿Qué tío? Uy, ¿Yo que me come el gusano de arena? ¡Dios! tú ¿so qué es? ¡Dios! Pentáculo hambriento! ¿Pero qué es? ¿Qué leche es esto? ¡Madre mía, chavales! ¡Ostras, tú! ¿Así me va a comer esto? Tentáculo hambriento! dientes de múltiples bocas! ¡Ojo! ¡Le puedo disparar a esto! No sé. A ver. Una dispersión. Manipulador. No me fío, ¿eh? Dá con el hambriento. Toma. Cuidado, cuidado, que le disparo al mío. No, ese no. Ha salido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ha salido alguien! ¡Ay, que ha salido alguien! <ríe> ¡Vámonos! ¡Que nos atacan! ¡Vámonos, mandolero! <ríe> mira, mira los iconos ahí, tanto hemos quedado. ¿eh? A ver. A ver. Me estoy alejando, eh, tío. Estoy alineado. A ver. Estamos más despistados que. Tiros para, para arriba. Madre mía. ¡Ven, amigo! <ríe> ha visto lo los aliens. Que nos persigue, lo Ale No te vale, no te vale Ok Ululación decreciendo ¿Qué estás contando, tío? ver. Activo alineado Dios, que se me va, ¿eh? En la distancia estamos alejándonos Con Controlar esto no, no va bien, ¿eh? Estoy alejando 509. Bueno, pues sí, está lejos el lado lo terminal. Yo, para mí, que lo había visto antes cuando cuando llegamos con la nave, ¿vale? Es que no, no va bien esto. Nos estamos alejando. Se acerca, nos alejamos. A ver, aquí es la colinita esta. Digo, que tiene hasta aquí? Si no llamo a... Si no para... A la nave Ay, Es que me alejo, tío Está la cosa muy mal, ¿eh? No tengo claro Voy a coger mi, mi nave, tío Se se ha metido ahí Vale, con el barrido este. Qué raro, tío. Ahora que para allá. ¿Qué me estás contando si vengo de allí? Bueno, a ver si lo encontramos desde la nave. Se llama la nave. Aquí. edificio por aquí al llegar. tenía que haber ido para el edificio. Me voy a recargar aquí un poquito. Estamos fatal. Ok. No sé ahí, pero... Tranquilo, tranquilo. Eh, ahí hay algo. Eh, ahí. Si es que el lado terminal es aquí. Vale, vale. Ya lo hemos encontrado, chaval. El barrido falla, eh tela, la Nos Aunque ahí arriba. Pues nada. Aparcamos aquí, ¿vale? Ya avisamos a la peñita. Venga. Bien, encendió la linterna. Okay. Voy a cambiar la cámara. Aquí parece que no hay nada. Debería haber de algo, pero no hay. Vamos para el otro. Aquí sí hay. a ver algo de para marcar y guardar, aquí vale puesto de dañón pues nada, más datos de navegación cogemos esto de aquí una reliquia de o geek Ver. Okay. no hay nada por aquí no están todos descubiertos animalillo pues venga vamos para arriba Hay que subir a la última planta, ¿de acuerdo? Y activar el terminal. Venga, ya estamos aquí arriba. Activamos esto, la torre de las comunicaciones. Y vamos a ver. Atención, fallo de red. 16, atención, fallo de red. Terminas un flujo continuo de advertencias y errores. Cada uno avisa de un fallo crítico. Debo hacer lo que pueda. Debo contar lo demás, lo que he descubierto. Nada, vamos a intentar la transmisión, ¿vale? Aquí viene un poquito de spoiler. No sé si esto sí será cierto o no. Me abierto a los viajeros acerca de mi descubrimiento. Estos mundos no son reales. El alda no es un dios. Nada no más que una máquina que simula incontables realidades con un propósito desconocido. Y tras milenios funcionando, el ala ha llegado a su fin. Faltan 16 minutos para el fallo del sistema. Aunque no podemos saber cuánto tiempo nos queda de simulación, ha llegado la hora de hacer las paces y decir adiós. Termino mi mensaje sin saber si alguien llegará a oírlo. Miro al exterior, preguntándome cuántas criaturas quedarán por descubrir. Cuánta belleza se perderá. Sé lo que tengo que hacer. Todos los caminos me han conducido hasta aquí. Cada portal me ha acercado más y más. Debo llegar al centro de esta galaxia es el epicentro del fallo, vale esa es nuestra misión principal llegar al centro de la galaxia de Euclides me despediré de mis amigos si puedo y entonces me enfrentaré a nuestro creador averiguaré qué sucederá a continuación vale No se detecta respuesta ¿Eh, tú oh el Piazo de gusano este gigante madre mía chavales Menos mal que no nos hace daño, ni nos come ni nada Está guapo, a ver, te da un sustillo bueno ahí Bueno, pues aquí ya hemos terminado Yo me quería que se me iba a activar esto o algo, pero no Avanza hacia el centro de la galaxia Ok Con rumbo al núcleo galáctico y a la última interfaz de la ala. Vale A la siguiente interfaz de la ala. En el mapa de la galaxia son las misiones principales. Y luego también tenemos esta también. Habla con Adipolo o de la estación. Vale. ya me a hablar con ellos. A ver qué tal. Y tengo ahí varias misiones que ya las tengo completadas. Hay otras que no. Pero bueno. Vale, ya la miraremos. Las principales son estas, las que tenemos que continuar. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Vale, aquí tenemos 5 de 6 Me falta uno Subterráneo Tenemos que mirar alguna cueva o algo Una vez salen Estaría bien encontrarlo Ya que queda uno Aquí podemos Registrar todo, de acuerdo Ahí, que no es poco 556 nanitas recibidas Voy a intentarlo, a ver A ver, a ver ¿Cómo nos sale esto? Falta un planeta ahí por conocer O dos Creo que este también Pero bueno Vamos a ver ¿Cómo lo hacemos? ¡Ahí! Está ahí, tío ¡Ostras! Está ahí, tío A 1900 metros ¡Qué me cachis! Está bien, a ver Ahí Me tiro por ella Aterrizando ¡Vámonos! A buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el animalillo? Ah, no lo iba a ver. Estaba aquí un poquito más para adelante. 700 metros, decía. A ver. Deleza otra vez. A ver si lo localizo. Ahora llamamos a la anomalía parcial. ¿Dónde está el animalillo? Ahora no le veo. Bueno, lo mismo podía ser el, el gusano gigante. ¿eh? Sí, sí. Podía ser los tenemos tenemos que encontrar una cueva si no si no no me va a encontrar el animalillo a ver depósito de amonio no tiene que ser algo que sea subterráneo depósito de amonio no cobre lo mismo me vendría bien el cobre tío pues necesito cobre seguro que la nave tenemos pero la nave no el carguero cobre están todos un taco de león no madre mía Cargamento ahí a 46 metros Que tampoco me interesa mucho área dañada Grupo fúngico tampoco Nada ¿Está más cerca o qué, tío? Sí, 400 metros Me no marco ese Vale Huevo susurrante Voy que encontrar algo eso, no? No sé si debo de cogerlo El huevo susurrante <ríe> Venga, recargamos equipamiento A ver. Huevo susurrante decía Está el huevo, tío Ahí dentro o qué No lo veo Ah, ahí Vale Pues también hay que dispararle Cuidado Dios, ¿qué? Okay. A ver Esto Madre mía la que me ha liado Madre mía ¿Quién me va a comer los aliens esto. ¿Quién me va a comer los aliens chavales. vale? ¡Ay, ay, ay! Me a ahí ¡Carga ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viene aquí? ¿Pero es que hay muchos, no? Yo veo... Uy, ya <ríe> Me come el otro Que me come el otro <ríe> Ay, ay Lo mismo me interesa aquí una baticueva o algo No tenemos baticueva A ver Depósito de cobre Al final me voy andando para el depósito de cobre <ríe> Que me persiguen los aliens, chavales <ríe> Ahí se queda Está por ahí, buscándome <ríe> Ay, me he caído a la cueva A ver, a ver esto no interesa, ¿eh? A ver Médula ósea, ¿no? No sé A ver, a ver Ojo Voy a sacar el manipulador Ahí Puedes pasar o algo? A ver, vamos a ver Hostia, tío Aquí hay una estructura muy rara, ¿eh? A ver, a ver ¿Esto qué es, tío? Estamos en la cueva, ¿eh? Necesito el animalillo Subterráneo, pero no está tío. Cachis Vamos a una cueva Vale, me metí aquí una cueva Y no veo el animal Que necesitamos Muchos verdes, pero necesitamos unos rojos Y no están A la suerte, tío ver vale. Vamos a ir para el depósito este de cobre, ¿no? Lo tenemos ahí Señalado Vale Voy a Echar el último vistazo por aquí Pero no, no, no tengo yo mucha esperanza En que salga el bichito Pues nada A ver si me puedo salir ahora de aquí, de la cueva esta Esa otra, madre mía y no podemos. Ahora. Menudo el lío me meto yo. ¿Qué hora es, tío? A las 3 de la mañana. Y claro. Estamos unos subterráneos. neta este está Rebulinchi, ¿eh? Menos mal que no tenemos. ¿Esto qué es, tío? Mineral no identificado, madre mía. Hoy levita. Me gustaría sacar el animal no... subterráneo. Venga. está ese depósito de cobre, tío? Ahí. Venga Un poquito de farming por aquí De cobrecillo Voy a tener en el carguero Por ahí por los Pero Como me pedía un poquillo también Ahí para Para una tecnología nos bueno, llevamos un poquito de cobre Llevamos ahí unos días sin jugar al Nomad Sky La verdad es que es un juegazo Ya mismo va a sacar nueva actualización Y tenemos que seguir ahí Con la misión principal avanzando en el juego y tal pues nada vamos llevando este cobrecillo silicato no como el centro de titán a ver la, la luna de, de saturno todo el centro... ...de silicato... ...lo que sería el núcleo de... de la luna... Entonces, tú, ...la luna que es más grande que Mercurio... ¿eh? con planeta... ...tan más grande que... que Mercurio... ...ven... ...vimos aquí... Un poquito de farming y ya está... ...nos vamos... ...vale, me gustaría ya os digo... ...el animal... Nocturno, pero creo que no va a poder ser. ¿eh? Me ahí ya y que le den al animalillo este, nocturno, subterráneo. <ríe> ya vamos a través la nave y, y fuera. Vale, voy a buscar una cueva por aquí. No no lo veo. Venga, llamamos a la anomalía y tal. ¿Cómo se va esto, eh? Chavales. La tecnología, bueno, me lo voy a dar aquí dentro de la nave. Estaba el cobre para algo. Aquí Aquí ¿Dónde estaba, tío? Un momentillo ¿Qué tengo yo que reparar? Aquí Este, el super de toxina ¿Vale? Con el cobre Venga Y separado, ¿vale? Yo lo cambiaría con aquel, ¿no? Una no C nada más, pero bueno, resistencia tóxica un 21. Pero bueno, yo creo que están conectados, ¿vale? Así que le, estos dos, lo único que son los traductores y tal. Aquí podía meter otro traductor, pero bueno. Y aquí otro de estos de corazoncito o algo. Tenemos ahí todavía tecnología por, por instalar, ¿vale? Estos propulsores, la ranura, membrana estos para respirar acuáticamente reflector de radiación este está muy bien también resistencia de la radiación vale y eh, este es refrigerante para el fuego resistencia al calor venga vamos a ver qué me va a este el reflector de radiación que ahora mismo no vale tenemos uranio plata y cobre Tenemos otro deflector que no está conectado A los otros Pero lo vamos a conectar, ¿vale? Y este de aquí Y lo ponemos por aquí Y ya se conecta con esto, ¿vale? Este, por ejemplo, que es también de radioactivo Lo ponemos con este Y estos que son los supresores de toxina Los ponemos ahí mismo, por ejemplo Vale Estos están conectados también Vale un poquito de amonio Nos queda poco, ¿eh? Amonio, ahí con el amonio Nos quedan 153, nada más Vale, bueno, pues otra tecnología Que le hemos enchufado ahí a nuestros traje eh. Que va muy bien Y nos vamos ya, ¿eh? Chavales Vamos para la Para la anomalía Eso, me he llevado ahí algo por delante No me da ni cuenta y tenemos mi carguero también vale semi carguero ok y vamos a ver si podemos llamar a la anomalía ok de momento no estamos muy cerca del planeta o lo que sea vale hay que alejarnos un poco pienso yo si no me dejaría a ver. Un poquillo. Y ahora. Ya podemos. Bueno, vamos a hablar con nada. A ver qué nos cuenta. Cuidado, cuidado, nos estrellamos. Nudo choque frontal. Es un juegazo, ¿eh? Echarle mucha hora y... Hacerte tu base, en fin, de todo Vehículos Buah Naves Multietramienta De todo, eh Aquí Vamos para arriba Bueno, aquí sí nos podemos poner la... A otra vista Venga mismo tengo que cambiar, ¿eh? Tengo que hablar con, con el mercurio que está ahí abajo Y cambiar de traje o lo que sea Tenemos que buscar ahí cositas Pero de momento estamos haciendo la misión esta, ¿vale? Venga, vamos a hablar con nada Gente sacerdote, nada A ver qué nos cuenta este ¿De acuerdo? Ya lo sabe, ¿verdad? Lo de nuestra naturaleza simulada y el fin La la, la Se desmorona se inicia a sí mismo, una y otra vez, inmerso en el pánico, tratando de eliminar lo que consideran una anomalía. Pero con cada purga no cambia nada, las fronteras siguen cayendo. Alan morirá en 16. Pero no tenemos que irnos tan temprano, no tiene que ahorrarnos por el miedo. Pregúntale cuántas veces ha pasado esto. No lo sé, no creo que ahora podamos. Algunas cosas son ajenas al ciclo. ¿Sí? Todo debe acabar, el tiempo debe acabar. Incluso aquí... Nada y polo no pueden escapar al hundimiento de la realidad. Los datos no pueden sobrevivir. Vive en paz. Busca la felicidad. Sé, sé quien quiera ser. Adiós compañeros. Adiós estrella. Lo recordaré. Preguntaré qué harán a continuación. Continuarán viajando. Continuaremos actuando como siempre. Bueno. Avanza hacia el centro de la galaxia. Seguimos aquí. A ver. Ok. Vamos a hacer hacia el centro. La siguiente interfaz del atlas también podríamos hacer, no sé. Recuperar semillas. Y reinicia la simulación. Mapa de la galaxia, no sé yo Vale, buscar la siguiente interfaz del ala Esto debe acabar, el tiempo debe acabar Incluso aquí nadie Polo no pueden escapar del hundimiento de la realidad Los datos no pueden sobrevivir Viven en paz, sí, lo mismo de antes Adiós compañero Vale, lo mismo nos veremos muchas veces antes del final, estoy seguro Ha sido una buena entidad Gracias, hombre Muy amable A ver, Polo, nos cuenta algo No creo ¿Cuándo ocurrirá? Supongo que puede haber ocurrido antes ya Una y otra vez, ¿sabes si ha sido así? Imagino que no Vale, hablamos acerca de la simulación No, amigo, no me hables de ello <ríe> Somos anómalos Tenemos una increíble estación de anomalías Sí, pero pero aún así Somos entes artificiales, nosotros no como tú Nosotros Habla de naturaleza Trae dolor Trae peligro Pero confía en nosotros, amigo Confía en que lloramos contigo Estaremos contigo siempre Sea cual sea el peligro O el coste Eres amigo Vale ¿Y onda? Darla Esto es lo que nos interesa ahora A ah, lo que tengas que hacer Pero no me dice nada Ni tengo por ahí nada Tenemos que buscarlo A lo mejor en el mapa galáctico o algo, ¿vale? Vamos a ver Vamos por aquí Vale ¡Epa! Mejoramos nuestros trajes. Siempre que vaya a ir un nuevo sistema Vale con este las tecnologías, tío A ver si termino ya de instalarle todas las tecnologías Esta la tengo ya, el espacio, ¿no? sé. Sí. Pues nada yo creo que voy a seguir por aquí Vale Ahí Mejoramos aquí El inventario también me viene bien Pero bueno Creo que esta no tengo que hablar con ella ni nada Investigación de construcción tampoco Ah, bueno Tengo siete datos Muy pocos datos, ¿vale? Muy pocos datos Necesitamos este el de forma de X También Tan chulo para hacernos ahí nuestras bases Y nuestras historias, ¿vale? vale también Podríamos Hay un montón Luego el punto de guardado También lo necesitaba Aunque tenemos Vale Tengo la placa de metal Pero bueno Eso me la hago enseguida Módulo de mensaje Estoy dejando mensajes Creo Minería mediana Procesador de nutrientes Esto, esto es todo lo que tendría que ir a para... poner Vale. Yo creo que sí. Haremos esto. Vale, el procesador de alimentos puede estar bien, tío. Vale, esto también, ¿no? Para la sonave y tal. Que también. Pero necesitamos un montón de datos. Y no estamos yendo por ello. Así que bueno. Y tampoco. El de las naves. La sonave laboratorio de síntesis que esto lo tenemos todo aprendido esto que no hace falta tengo todo vale. aquí la multi herramienta registro de materia no, rastro de materia nada no, nada no. vámonos vale luego podemos hablar con alguno de estos de aquí Quieren información, esto es para darle comida, creo. El crono. Pero como no llevamos nada, pues no le puedo dar nada. A ver, este. El daré. Una cabeza rara tiene este. Vamos a ver. A emitir datos de logro, ¿vale? Como no tengo pepita, pues... que okay, nos dan anite 150, bueno son Voy a ver la mejora, a ver Si tiene algo que me interese no, no, vamos a... Tiene un montón de cosas, pero no No voy a comprar nada Ok Muy bien, amigo Quedaba Este por aquí El Helios Venga, ahí lo tenemos. Claro, claro. Qué contento se pone cuando le doy los datos. Me da 115 nanites. ¿eh? Vale. No vale la pena, pues nada. Y no sé si quedaba alguno más el... El mercurio, todo no me van a decir nada. Ya que estamos, hablamos con mercurio. ¡Ey! Mercurio auténtico. Ahora es el primo de cortocircuito. Vamos a ver. Objeto exótico a partir de mercurio. Vamos a ver. Solo puede hacer decoraciones. Y esto a mí no me interesa. Vale. Por 3, 1, está por 3.000 Tenemos 1.270 Esta está chula, ¿eh? La del calamar, tío Qué cosita muy chula La de gusano titán Esa que hemos visto antes El señor de los gusanos, ¿vale? Ojo ahí Damos mucho mercurio Pues nada, tenemos que ir ahorrando Y ya está ¿Vale? Anulación de llamarada del motor del carguero Esto también podríamos comprarnos alguna Pero bueno, de momento no No lo estoy comprando hay un montón de cosas Venga, pues nada Ya... Ya le compraremos ¿Qué nos vamos a tener que ir de, de este sistema? A ver, busca la siguiente interfaz de darla, Vamos a ver si la encuentro Vámonos nos tenemos que alejar un poco ahí de ¿Eh? ¿qué pasa? ¿qué pasa? el ala se está muriendo, quiere que lo reinicie que me sumerja en su interfaz en el centro de la galaxia pero hacerlo podría reiniciar este mundo mi vida, todo lo que conozco, no sé si puedo hacerlo ¿qué hacemos chavales? ostras tú buscar la última interfaz completar el camino del ala o explorar la galaxia no tengo ni idea aquí al centro de la galaxia, pero nos pilla un poquillo lejos <risa> no sé, tío vamos a completar el camino del ala no tengo ni idea buscar la última interfaz yo le voy a dar la primera, ¿vale? no sé si estará bien o no me gustaría explorar la galaxia desde luego pero también me gustaría avanzar ahí en la historia vamos a, ver, a buscar la última interfaz, no tengo ni idea, ¿vale? Lo que he hecho. Ni. ¿Quién está? El. El de del ala, ¿vale? ¿Este que lo tenemos explorado no, tío? No tengo ni idea del planetilla ese, creo que sí. De esta manera me da igual. A ver lo que busco. Vamos a ver. Creo que voy a abrir. El mapa galáctico, ¿eh? si me da alguna pista O algo, tío, no, no Vale Vale, vale Uf. Allí, allí, me manda Vale Ok, el caso es que tengo ahí cosillas por hacer Y tal, aquí en... pero bueno Vale, a ver si me deja irme Ahí a... ahí es a... Ah, no, a la otra Vale, aquí curvatura, en el otro podré No, este ya no Yanang tenemos aquí. Pero bueno, vamos aquí primero. Seis cita. Ok. Venga, vamos para allá. Vamos a un salto espacial. Salto al hiperespacio. Y ya os digo, podéis hacer lo que queráis Podéis ir viajando Por el planeta, por sistemas estelares Sistemas solares Buscando planetas, buscando misiones O simplemente quedar en un planeta Y coger un montón de recursos Y hacer vuestra base Vuestros vehículos y todo Está muy bien ¿Qué es, tío? ¿Qué me encontró por aquí? Madre mía, chavales, cuántos cargueros ¿Pero esto qué es? ¿Ahora una batallita? Yo ¿Sí me tengo que ir Madre mía, chavales ¿me están, están disparando? A mí, ¿no? A ver ya los piratas para rescatar a la flota Estos son los míos Vamos ¿Dónde está ese? Secuencia recibida No, tengo nada de datos Aquí me está disparando? Y no, no A mí no, no Oh sí, tío, me digo a mí que me ha disparado ese, eh. Creo que nos podemos estrellar. Así si lo cojo. El piratilla. Ahí está, tío. Piratilla ahí, es ¿eh? este. Toma. Dale por tu amigo. Este, este, este. este. Se revientó. Buah, como reventamos, chavales. Un cañón de fotones. ¿Dónde está este? A ver si llegamos. Vamos, vamos Quiero inventarlo Toma, pelletilla Lo que me faltan, tres Vamos venta hoy Segunda batalla, espacial, chavales Toma Mira, estupendo Parece, chavales Cuidado, cuidado <ríe> Estrellas tú Hemos recibido ahí Ahora sí Tengo de viaje Vale Estupendo A ver qué nos cuenta este Vale Russo viking guerrero solicita para Para reconversar Procedimiento Vale Nada, que aterrice en su nave y tal Vale Que con una señal de invitación A en su nave Para que se la compre Si no tengo dinero Ya, ya Tengo dinerillo, 6 millones 700. No sé yo. A ver dónde está la nave. Está allí. Tengo que aparcar o qué. No, aquella es la estación espacial, ¿no? Estación espacial. Vamos a ver dónde está lo del carguero, tío. Este para aterrizar. Ahora tengo que buscar el carguero. Y puede ser. No tengo ni idea, chaval. A ver. ¿Qué, tío? Gua, qué guapo, ¿no? Estos cargueros, tío Son una pasada, ¿eh? Este planeta por descubrir Caneamos Cane Planea de cactus Planeta manchado Me ha dicho que aterrice, Pero no sé dónde aterrizar, chavales Tiene que ser esta, ¿eh? A ver si la encuentro Aquí Sí Encontrarle, ¿vale? Cuidado no nos llamo Cuidado, cuidado Que es ella? bandolero Controla, controla Bandolero, controla Y le aterrizáis Ahí, por ahí, por ahí, por ahí Estamos aquí Ahora sí, tío Yo no lo encontraba El acceso Ya, eh, pues estupendo ¡Ojo! De ese cuatro mexicates Guate, aquí tomate Mola, tío La nave mexicana saludito ahí Para Nuestros seguidores De México Y toda Latinoamérica Ese que guapa, ¿no? Parece un transbordador también Parecida a la nuestra Pero más grande, tío Juegas que naves más chulas, tío Las mías no están mal, pero Estamos a mejorarlas y tal A ver con quién tengo que hablar ¿Dónde está el almirante este? Aquí El capitán este es el que nos ha hablado ahí por, el, por, la, por la comunicación el caso es que lo hemos ayudado y... Vamos a ver, lo mismo no, nos quiere recompensar con, con la fragata esta con el carguero Vamos a ver Espero que sea un grito de victoria Sugerir que tome el mando Presionar carguero y luego solicitar pago en su lugar, dice. Vamos, inspeccionamos al cordero, a ver qué tal. Que sé, no tengo ni idea, a ver ahora cuánto me pide. Vale. Seguro que es mejor que el mío. Sí, es mejor, es mejor. Vale. Bueno, podríamos pillarlo. ¿Vale? ¿O a 22? No me fastidie. Ay, la leche. Este me va a pedir un montón de, de dinero. Que no tengo. A ver. ¿ves? No vamos a poder, pero bueno. Solicitar pago. A ver. Ah, vale. Bueno, que nos recompense, ¿vale? Ahí con Anita, oro e historia, ¿vale? Que nos ha dado Y ya está Ya compraremos cuando tengamos dinerito Es que no, no he reunido la suficiente cantidad como para comprar el, el carguero Que de esta manera no me salía la opción como para comprarle, no sé de comparar, pero no... Vale, no... Ya está Pues vale, nos vamos Ahí nuestra recompensa Pues buena, ¿eh? Hasta luego, amigos Ok Ponemos el control de nuestra nave Aquí la tenemos Nave verde Ok Y vamos a ver ahora Tengo que buscar otro sistema Este no, no es el que buscamos De acuerdo Que despegar de aquí del carguero y, y buscar el siguiente sistema Va a seguir ahí con, con la historia principal ya os digo que es un juego muy divertido y, y vamos que se te pasan ahí las horas jugando y no, no te enteras de nada tiene mucha profundidad del juego Por ahí Horas y horas los cincuenta y tantas horas Ahora mismo con esta partida Vale Con pues la otra de la expedición Llevaba treinta y tantas Creo Treinta y tantas Horas Como suena la nave, ¿eh? Al entrar y todo Tenemos que alejar, ¿vale? Estaría bien descubrir los planetas Que a mí me encanta descubrirlos, ¿vale? Este es glacial. Pues nada, tenemos que buscar ahí Nuevo mapa galáctico ¿De acuerdo? A ver Aunque podíamos llamar a Aquí también la estación y todo Eso para coger eso trae, Pero es que si no No vamos a por la misión A ver, ¿cómo me puedo yo ir para allá, tío? A ver Ahí en esa posición, y para allá porque no me dé rellenar Porque no me de ahí rellenar No sé por qué. Dentro galáctico, no. plazón libre. Agujero negro. No hemos ido todavía al agujero negro, ¿eh? Hay que ir, tío. Esta, ahora. Vale. Y nos vamos para allá. 49 años luz, que está, poco a broma, con razón tarda un poquillo ahí en llegar, ¿eh? simula ahí un poquito, también carga los datos, supongo, como son procedurales, vale, ahí con fractales, ¿eh? historia, matemática, tan guapo lo de los fractales, se pueden hacer ahí unos dibujitos muy, muy chulos con los fractales. Bueno, si os está gustando el contenido no se olvide de dejar like, chavales y comentar ahí Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queréis que haga Ostras, que lo hemos encontrado El Atlas, chavales Buah, ¡Wow! trotamundo, a veces curvada 25 Estoy flipando La interfaz del Atlas, chavales, que la hemos encontrado descubierta Madre mía, madre mía Wow Qué pasada, chavales Que me están dando Secuencia recibida Glifo 316 Es que necesito más glifos, tío Ostras, tú Necesito más glifos, ¿eh? Aquí Aquí tenemos la estación y, espacial y todo ¿De acuerdo? Una luna u otro planeta Es pues que me pilla un poquillo lejos Vamos a echar vistazo Vale Cinco planetillas que tenemos El más grande es este, el del centro ¿De acuerdo? Bueno Estoy por irme a la estación espacial, ¿vale? Incluso podríamos llamar a la anomalía también Un momento dado A ver si nos deja Yo porque esto... No sé yo, ¿eh? Podrán la, la... Esto... A ver Llamamos aquí a esta de la anomalía Que llega por aquí Que le he echo era mano Si no hace falta Y... Voy a ver si llamo también al carguero, tío Ahí O oh, guay me lo he traído Del otro sistema Pero no vengan a atacarme Y ahora voy a ver los, La navecilla A ver, mi escuadrón ¿Escuadrón? Vení, escuadrón ¿Cómo hay, mis cuadrón? Estos de las telillas Naranjas son Estos son Vamos a contratar más, ¿vale? Mira, mira Chulada de nave, chavales ¿Y esta? ¿Eh? ¿Qué os parece esta? Que contraté también son ayudantes. Estupendo. Pues estoy, pues, a la estación espacial. La anomalía, otra vez. Me voy a mejora de esos trajes que nos conviene. Y, y ya en la siguiente misión. Y no a lo de Lala este. Vale. Ñon. Ahí estaría, ¿vale? Más o menos. El rombito. Ok. Está guapo el planetilla. Altas temperaturas, es son lo malo. Hay un día tío para la estación espacial, madre mía. Oye, entonces a la, a la anomalía que ahí pillamos el desotraje también, la mejora, que eso nos interesa, de acuerdo. Y creo que puede estar muy bien. Que es una buena forma de escoger espacio para eso. Traje es la anomalía y las estaciones espaciales, ¿vale? Siempre que llegáis a un sistema estelar nuevo. Ahí. Las llamáis y. En algunos sistemas no hay estación espacial, ¿vale? En pues la mayoría sí, así que. Estupendo. No sé si me dirán algo más. hasta este. Vale. Eh. Vamos por aquí. Hola amiga. Vale, voy a poner eso atrás. Aquí tenemos otro espacio, ¿vale? Venga. Yo voy a pedir otro de aquí de tecnología. Que nos puede venir muy bien. Y gratis Ah, no, 41.000 41.000, ¿vale? <risa> o a la fuera gratis Pues nada Hay otro espacio que llevamos Ok Luego, amigo Y esto no sé si me va a decir algo más O yo qué sé Tenemos que hablar con el ala, ¿de acuerdo? Esto no me va a decir más nada Todo debe morir algún día, viajero amigo El hecho de que experimentemos un destino así Nos convierte en reales ¿De acuerdo? Todo ahí muy... Eh, pues nada aquí ya ni, ni le hablo Tenemos la sala de control esta Tanto guapo, ¿eh? Aquí podríamos hacer algo también Aquí en la ferilla esta mucho los controles Tanto guapo en la tecnología y todo Me gusta mucho el juego, ¿eh? No sé qué pensáis Mira, está aquí con sus plantitas, ¿vale? El especialista nos ayuda eh, Pues nada Y aquí tenemos lo del Nexo también ¿De acuerdo? Pues bueno Pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Chavales, chicos y chicas viajeros espaciales Aquí estamos Espero que haya gustado el directito de hoy Ahí le vamos a dar cañita A ver si podemos continuar en la historia ¿De acuerdo? La siguiente, pues ya sabéis, hablas con el ala pues nada, chicos y chicas, un saludo para todos, Peñita, nos vemos la próxima, no se olvide de dejar like, chao.